con un gustio, hoy da es que rictasco, ya un parte de Altsagatik. Volvemos a comenzar esta segunda parte de estas jornadas en las cuales os estamos haciendo partícipes, os estamos compartiendo, estamos trabajando con todas vosotras y todos vosotros en este primer paso del proyecto que junto a eusco y Cascunta, estamos desarrollando sobre modelos de bienestar comparados, comparados de manera transfronteriza entre los distintos países. Eh, territorios que conformamos Euskal Herria. En este caso, eh, presentándoos ese primer informe, ese informe sobre envejecimiento y dependencia en nuestros territorios. Os acordaréis que la pasada semana muchos y muchas de vosotros y vosotras estuvimos juntos compartiendo, ex, eh, discutiendo, reflexionando a través de distintos ponentes del ámbito técnico, del ámbito político, en el diseño de las políticas públicas eh, en este ámbito. Eh, pudimos eh, repasar, pudimos discutir, pudimos reflexionar ese primer informe que os compartimos y pudimos desarrollar en la segunda parte de la jornada unas, eh, unos grupos, unas dinámicas grupales eh, que tenían como objetivo... Parcato. Vamos a compartir la pantalla porque yo me he lanzado a hablar... Eso es, unas, eso es unas primeras eh, di, una dinámica ¿no? que tenía como objetivo recoger aportaciones, ideas, recomendaciones sobre, eh, bueno, sobre precisamente est este ámbito ¿no? de intervención que nos preocupa tanto a todas y a todos. La verdad es que este proyecto, además de tratar de, de explicar, de comprender, de conocer más en profundidad cada uno de los modelos, tiene el objetivo fundamental de generar espacios de reflexión, generar espacios de diálogo que nos lleven a trabajar conjuntamente, a crear redes, a crear alianzas, porque entendemos que solo de esa forma podemos crecer juntos. En esos grupos, que fueron fundamentales, donde había 35 personas participantes, nos organizamos en ocho grupos, eh, bueno, que abordaron desde distintos ámbitos, eh, bueno, fueron dos grupos en francés, dos en, tres en euskera, dos en castellano y pudimos compartir espacio personas de distintos territorios. En general, era un perfil de personas técnicas eh, vinculado tanto al diseño de las políticas públicas como a la propia intervención social en este ámbito. Y valoramos eh, esa valoración de ese informe que nos había enseñado, que podíamos aplicar en cada uno de nuestros ámbitos y territorios, pero también estuvimos discutiendo sobre a qué modelo queremos llegar y, sobre todo, qué barreras debemos superar para llegar a él. ¿no? En ese sentido... Hubo cierto consenso, igual pasa y ya está. Eso es. Ah, vale. Las nuevas tecnologías, perdona, ahora estamos aquí. Estuvimos, bueno, hubo una valoración del informe muy positiva, ¿no? muy positiva fundamentalmente porque es un informe que, que, que según las personas que participaban en los grupos valoraban que era muy útil, muy útil para todos los territorios, por un lado porque nos ayudaba a conocerlos, que aunque vivimos cerca, compartimos fronteras, muchas veces no nos conocemos bien cómo estamos funcionando, este ámbito es un ámbito que comparte muchos niveles diferentes competenciales, eh, comparte sistemas y bueno, pues es un espacio a veces complejo de comprender en su totalidad. ¿no? Y, a, y ese, esa, ese, ese conocimiento nos ayuda a entendernos mejor y, sobre todo, a, nos anima a la colaboración, ¿no? porque solo si nos entendemos y nos conocemos, pues podremos construir alianzas. Eso nos, eh, bueno, pues eso, eh, eh, el informe realmente es una de sus valoraciones más positivas era que contribuía a conocer estos modelos, a aprender de sus programas y a repensar los propios modelos que tenemos, ¿no? Cuando conocemos a otras personas, pues nos damos cuenta o otros modelos, bueno, en qué medida podemos darle una vuelta al nuestro, ¿no? Este ejercicio que parece muy sencillo, pues fue tremendamente complejo porque no compartimos siempre datos comunes para comparar, no conocemos eh, para entender. Entender bien este, estas políticas, necesitamos conocer las dinámicas que hay detrás de cada uno de estos modelos, y bueno, pues hace falta un ejercicio cuantitativo y cualitativo, especialmente pues, pues fino. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues este, este trasvase de conocimiento ¿no? que pretende este informe, trasvasar conocimientos entre territorios, bueno, pues nos puede animar a esa colaboración, a esas alianzas, a ese diseño común y conjunto de políticas públicas. Eh, en ese sentido, bueno, pues, pues había cierto consenso en que conocernos nos va a animar a, a aliarnos, a diseñar conjuntamente y, y, bueno, pues se reconocían algunos recursos específicos de cada uno de los territorios, pues vinculados al cuidado en el ámbito del entorno, vinculado a las, a las políticas y a las viviendas pues, comunitarias, alternativas de alojamiento, pero también reconociendo las propias, eh, incluso diversidades internas que cada uno de los territorios tenemos, ¿no? En ese sentido, pues el horizonte al que, al que queremos caminar, y ahí había mucho consenso en todos los grupos, es avanzar hacia un modelo de cuidados que sea participado, que sea sostenible en el entorno y que sea centrado en las personas. ¿no? Ahí nos animaba este modelo a repensar las propias bases, ¿no? las propias bases de, de nuestro modelo actual, ¿no? reivindicando un papel activo de las personas que participan. ¿no? Tenemos un modelo de cuidados que, en cierta medida, ha pensado en las personas que necesitan cuidados como receptoras del cuidado. ¿no? Tenemos que dar un paso hacia verlas como parte activa de, de este cuidado porque son personas que quieren participar en tomar decisiones sobre cómo quieren ser cuidadas. Y lo mismo con las cuidadoras y las principales. ¿no? Generalmente, un ámbito vinculado al ámbito informal donde también es necesario dar paso a considerarlas, y digo considerarlas porque fundamentalmente son mujeres, como destinatarias propias también de las políticas públicas. En ese, en ese sentido, también este modelo debe avanzar a consolidar eh, ese modelo de atención centrado a las personas, ¿no? con modelos de atención más flexibles, que se centren en... Bueno, que tengan profesionales formados y formadas para poder abordar desde esta perspectiva y también que den un paso a superar esta atención más basada en lo paliativo, en atender a la dependencia y también en pues, bueno, promover la autonomía porque es una forma de prevenir la dependencia. ¿no? Y eso también tiene que ser objeto fundamental de las políticas públicas en este ámbito. Del mismo modo, en el ámbito un poco del entorno, se reconocía que debemos quizás superar esa dicotomía tradicional entre atender en casa o atender en una residencia ¿no? para... Buscar alianzas, porque ni atender en casa implica que necesariamente se está atendiendo en el entorno y tampoco atender en una residencia implica necesariamente que se esté atendiendo en el entorno. Pero todos los modelos van hacia un horizonte que entiende que el entorno sí que es importante. Por tanto, debemos trazar puentes, buscar alianzas, buscar estrategias que conecten a las personas con sus entornos de, de, de vida, ¿no? Eh, otra cuestión fundamental era la sostenibilidad del sistema y cuando hablamos de sostenibilidad, inevitablemente hablamos de una sostenibilidad económica, pero no solo una sostenibilidad económica es necesaria abordar, también es necesaria una sostenibilidad en la gestión, que evite bueno, pues, pues huecos en las formas de, de tramitación, que permita a cualquier persona poder acceder a las políticas públicas y también en ese ámbito… Que, que permita ¿no? un, un ámbito de gestión cohesionado, que supere las barreras y las fragmentaciones que el modelo actual tiene entre sistemas, entre niveles, entre administraciones. Y en este sentido, la sostenibilidad también parte de reconocer que, la, que el colectivo de personas que necesitan cuidados no es un colectivo homogéneo. ¿no? Es verdad que comparten que necesitan cuidados, pero internamente hay una fuerte heterogeneidad. Heterogeneidad basada fundamentalmente en que, bueno, el acceso a los recursos está tremendamente marcado por tus trayectorias vitales. Las necesidades que tú vas a tener también tremendamente marcadas por el tipo de trabajo que has tenido. Por tanto, hay unas fuertes desigualdades sociales internas por género, por clase social, por territorio también donde viven. Y hacer un sistema sostenible requiere mirar a, a este ámbito, ¿no? inevitablemente, no por eso, por ser la última es la, más, la menos importante, casi diría que al revés, hay que incorporar una perspectiva de género en todos los niveles, en el del diseño, en el de la evaluación, en el de la intervención y sobre todo reconociendo que de manera, pues la inercia en el propio sistema actual lleva a consolidar brechas de género y en ese sentido es una cuestión que no podemos demorar más, ¿no? la incorporación de la perspectiva de género a este ámbito. Este soñar, este pensar, en este modelo que queremos, a ver si puedo pasar la diapositiva. Eso es bien, es que te casco a este, este pensar, este soñar en el, momento, en el modelo al que queremos llevar, pues nos ha llevado inevitablemente también a identificar qué barreras debemos superar, ¿no? Esos frenos que, que bueno, que aunque queramos avanzar, pues debemos identificar para poder superar. Y en ese sentido, uno de los principales desafíos que nos enfrentamos en el modelo actual para llegar al que queremos es revisar las bases del sistema actual. ¿no? Y decía anteriormente que debemos superar el atender en la dependencia para atender también en la prevención de la dependencia, como la promoción de la autonomía previene la dependencia y tenemos un modelo fundamentalmente basado en lo paliativo y no en lo preventivo y en ese sentido es necesario que tome un papel activo en las agendas. ¿no? Del mismo modo, entender que debemos ver a las personas que necesitan cuidado y a sus personas cuidadoras y sus entornos como, como, como situaciones únicas única cada una de ellas ¿no? y en ese sentido la propia diversidad de casos y la atención a su, desde su realidad nos lleva inevitablemente a superar pues ciertos planteamientos de homogeneidad y de rigidez en el sistema para ir a modelos más integrales, pensados, basados en las necesidades propias de cada, de cada caso. Otra cuestión fundamental es avanzar en la responsabilidad de este modelo, ¿no? debemos avanzar hacia una corresponsabilidad también social de esto, ¿no? tendemos a pensar que los cuidados vienen en una época de la vida, los cuidados son a lo largo de toda la vida, porque los cuidados sin ellos no vamos a ser capaces de tener una sociedad que resista, que sea resiliente a las crisis, a los modelos, a los distintos... Eh, situaciones que viven. ¿no? Entonces, o pensamos que cuidar es algo importante en todas las generaciones, o pensamos que cuidar es algo de todas las generaciones, o muy difícilmente vamos a poder avanzar en consolidar este modelo. ¿no? Y en ese sentido, la corresponsabilidad propia del sistema también lleva a que los avances tecnológicos, los modelos económicos, las innovaciones técnicas que consigamos de toda la sociedad, de todos los ámbitos, estén orientados y tengan también el objetivo de contribuir al avance de este modelo. Esto, esta corresponsabilidad está estrechamente ligada con su financiación, con la financiación del modelo. ¿no? Eh, evidentemente, debemos tender a consolidar, a, a avanzar, ¿no? y una de las cuestiones que más se debatían, puesto que en la parte de Iparralde y Egoalde hay pues, diferencias importantes entre la, en la financiación de los modelos, pues que quizá debemos replantear eh, bueno, el origen de esa propia financiación, ¿no? pero no solo por crecer y por sostener las necesidades que demográficamente y que ya nos encontramos, sino que, que, que pensar en la financiación también requiere revisar dónde estamos invirtiendo. ¿no? no solo se trata de buscar más, sino de pensar dónde estamos eh, invirtiendo lo que tenemos. Porque a veces eh, invertimos en cuestiones que no permiten avanzar a este modelo, sino que van a arraigar pues dificultades y obstáculos que, que estamos identificando. ¿no? Eh, se habló mucho eh, sobre esta cuestión en los grupos, se habló un poco de, de buscar esas nuevas formas de financiación que, que requieren el compromiso de toda la sociedad y, sobre todo, eh, se habló de que la financiación en sí misma eh, no, no, de, no, no, re, no reduce las desigualdades sociales ¿no? y que, esta propia diversidad dentro del colectivo requiere que incorporemos también a la, a la distribución económica de, de la financiación una perspectiva de desigualdades sociales de género, de clase y de territorio. Y en ese sentido, pues también otra, otra de las dificultades y barreras que se identificaban tiene que ver con las carteras de servicios que tenemos. No es necesaria, en cierta medida, repensarlas. Se hablaban los grupos de que son rígidas, de que debemos flexibilizarlas, de que debemos... Eh, también, eh, pues, eh, valorar, ¿no?, hacia qué modelo de atención domiciliaria, qué modelo de atención residencial o qué modelo de atención colaborativa, ¿no? de viviendas colaborativas eh, queremos eh, llegar y, en ese sentido, bueno, pues, eh, prevenir también y promover recursos y reivindicar recursos, pues, de centros de día, recursos intermedios que, bueno, se hablaban los grupos que a veces no son lo suficientemente extendidos y que, y que no hay la suficientemente plazas, pero se reivindicaba el papel ¿no? también de los centros de día… Y el papel de, de, de incorporar también, eh, bueno, pues que más allá de, del cuidado físico, entender también el cuidado emocional, el cuidado social, el cuidado relacional. Y ahí todo lo que tenía que ver con las cuestiones de soledad en los cuidados domiciliarios se planteó como uno de los grandes retos también, ¿no? eh, para, para abordar, en, en esta repensar de las carteras, de los servicios, de las prestaciones. El, Quinto de los, eh, el quinto de los ámbitos pues inevitablemente era la coordinación. Ya hemos hablado que tenemos un modelo en el que compartimos distintos sistemas, generalmente el, el, el, el social, el sanitario, compartimos niveles, ¿no? atención primaria, atención especializada y, por supuesto, también distintos actores de provisión. ¿no? Esto no es una cosa excepcional a Alde y Parralde. La, la provisión mixta de cuidados es habitual en toda Europa. Y, y debemos buscar y debemos entender qué papel tiene cada uno de esos actores ¿no? y también niveles administrativos entidades locales gobiernos regionales y ahí pues debemos superar en cierta medida pues que el reparto competencial a día de hoy nos lleva a, a modelos fragmentados a modelos donde a veces el paso de un nivel a otro pues es complejo y, y, y supone, en términos te, eh, técnicos y de intervención, que bueno, si estás trabajando en primaria y pasa especializada pierdes el caso o viceversa. ¿no? Entonces, bueno pues trabajar en modelos centrados en las personas y centrados en el entorno de la persona requiere cohesionar el sistema y, tra, y trazar puentes. ¿no? Es cierto que se habló mucho del espacio sociosanitario, puesto que buena parte de la intervención pivota en él, y en ese sentido pues, se abordó como uno de los grandes retos, ¿no? también a superar en todos los territorios. Y, eh, por último, también hablar en este, en este punto de, la, de las buenas alianzas, ¿no? de que había buenas experiencias de partenariados público-privado de distintos actores, que eran buenas estrategias, que eran buenas alianzas y que en ocasiones pues ayuda mucho ¿no? a, a avanzar hacia, hacia donde queremos ir. Y ya, para finalizar, una de las grandes eh, barreras y, de nuevo, no por la última, es la menos importante, tiene que ver con la insuficiente protección y la insuficiente reconocimiento a las personas que proveen los cuidados. Que proveen los cuidados en el ámbito público, en el ámbito formal, en el ámbito informal, en el ámbito familiar. ¿no? Eh, las personas que cuidan deben estar en el centro de la agenda pública y eso era un consenso en todos los grupos en la agenda y en la cabecera de esa agenda. Es un, por, por el valor incuestionable que aportan a la sociedad por el sostenimiento de la vida. Básicamente por eso, pero sobre todo también porque sin ellas el sistema no funciona. ¿no? Y no funciona el sistema y no funciona, por tanto, el sostenimiento de la vida. En ese sentido, tenemos retos de muchos ámbitos. no Tenemos retos, desde, desde luego, desde un punto de vista de investigación, que es uno de los, de los de las de las, del ámbito que hemos desarrollado aquí en este, en este informe, nos cuesta identificar a esas personas en las estadísticas. Hay tal diversidad de contratos, tal diversidad de, de ámbitos en los que trabajan, donde se clasifican, que nos cuesta hasta trazar las trayectorias de precariedad que esas personas viven. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos importantes en homogeneizar los datos para poder acotar bien e identificar cuál es el seguimiento de estas brechas, ¿no? porque nos cuesta llegar a, a, a ellas. Luego en el ámbito formal de los cuidados se han dado pasos, ¿no? en, al menos en el de recordar que no llevamos ni una década con una normativa que en cierta medida ha intentado equiparar las condiciones laborales de las personas que cuidan un poco al régimen general de, de trabajadores y de trabajadoras. Una década, no es nada, ¿no? ni una década. En el 2012 fue la, la primera norma. Pero claro, eh, este, este, estos pasos... ...hacia la profesionalización del sector han venido marcados por mantener una alta precariedad y vulnerabilidad de la mayoría de estas trabajadoras. ¿no? En el ámbito informal, pues, pues, ¿qué os voy a contar? No? Pues Evidentemente se hablaba de que hay tal eh, nivel de, de mercado sumergido... Que, que estas personas, estas profesionales, viven en la más alta precariedad del sistema y no solo porque están fuera de cualquier sistema de regulación laboral, de regulación eh, jurídica, sino además porque los propios mecanismos que las administraciones están poniendo en marcha para profesionalizar el sector, para mejorar las condiciones de vida, las dejan al margen, ¿no? Entonces, o buscamos vías para que estas personas, al margen del modelo, al margen del sistema, que realmente es el potencial de cuidado que tenemos en el presente y en el futuro, o, o construimos vías para que puedan participar en las fórmulas de profesionalización y en las fórmulas de mejora de, de sus condiciones laborales, o muy difícilmente vamos a poder crecer en, en un buen modelo de cuidados profesional. ¿no? Y en ese sentido, no porque eh, estar al margen no solo porque empobrece la vida de estas personas en el corto, en el medio y en el largo plazo, sino porque además hace que como sociedad y como modelo perdamos el potencial de cuidado profesional que tenemos. ¿no? Y, por supuesto, también en el ámbito familiar, esas cuidadoras que tradicionalmente han sostenido a sus familias, que sean también objeto y destinatarias de políticas públicas a través de, de, de recursos de alivio, de recursos que mantengan y que prevengan su, su pérdida de autonomía, ¿no? porque sabemos que cuidar no solo tiene costes de tiempo, costes económicos, sino que tiene costes en las condiciones de salud física y mental de las personas que cuidan. O prevenimos que esas personas se deterioren o, si no, serán rápidamente pues usuarias del sistema, pero no como cuidadoras, sino en este caso como personas que necesitan ser cuidadas. ¿no? Y esta insuficiente protección a las personas, a, las, a los cuidados, pues nos lastra como sociedad, además de que lastra las condiciones de vida de estas personas. ¿no? Por tanto, y ya con esto acabo, eh, se identificó un modelo con ciertas diferencias, un, un, bueno, modelos con ciertas diferencias, pero que más allá de las diferencias entre territorios, tenemos desde luego retos comunes. Hay un consenso claro en el horizonte, hay un consenso claro en que queda un largo camino por llegar a, hasta él. ¿no? Y en ese sentido la alianza entre territorios, la alianza entre actores nos va a, a ayudar, va a contribuir a mejorar esos modelos. El trasvase de conocimiento, sin duda, va, es una clave para progresar. Los espacios compartidos los necesitamos para crecer conjuntamente y las innovaciones detectadas, testadas, desde luego son indispensables para avanzar. ¿no? Y esas innovaciones, muchas de ellas, es las que vamos a tener en la siguiente mesa. Así que con esto acabo, agradeceros de nuevo y dar paso a, a las personas que nos van a contar estas estas nuevas innovaciones tan interesantes, desde luego, en las que vamos a aprender mucho. es Casco. de Neri, miles que retortxe agatí. Me llamo Maya Sategui y voy a animar esta mesa. Vamos a pasar, si os parece, os presento un poco la dinámica y después ya voy a dar paso a Javier Castro y después a Magí Lengatú, eh, después pasaremos a las preguntas, a algunas preguntas que nos surjan del chat, y después ya eh, pasaré la palabra eh, a las dos últimas ponentes, es decir, María Jesús Arellano, y después Nerea Manterona, ¿no ¿os parece? Y después ya unas otras preguntas para ultimar eh, un poco la mesa. Muy bien. Entonces... Eh, os voy a presentar eh, primero a eh, Javier Castro. Javier Castro, eh, sociólogo, eh, doctor en filosofía, espe especializado en innovación social, políticas públicas y gestión de transiciones, CEO de GICB, red, eh, vamos, que es una red de consultores eh, en innovación social y servicios sociales. Eh, colaborador de Eusko y Cascunza y del Departamento de Políticas Sociales de Guipúzcoa. Entonces, Javier Castro nos va a presentar las recomendaciones para afrontar la crisis del COVID en la sociedad guipuzcoana. Así es. Así es. ¿El sí. No, el el, el, el, bueno, buenos días. Empiezo. Bueno, Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar las, las principales conclusiones de un estudio que, que hicimos encargado por el Departamento de Políticas Sociales sobre el impacto de la COVID eh, en, el, en el, primer el primer momento, en la primera ola de la COVID, eh, en el territorio de Guipúzcoa. Con lo cual, si os parece bien, presento rápidamente… Tenemos ocho minutos, ¿no? Sí. Más o menos, sí. ¿Cuáles eran los objetivos del estudio? Lo que queríamos era, por un lado, comprender… Eh, perdón, que ya la edad, comprender eh, cuál ha sido la dinámica del ciclo de la crisis, entendiendo por el momento en que emerge la crisis, cómo se lideró la crisis, cómo se gestionó y cuáles fueron los impactos principales de la crisis. Eh, también queríamos aprender cuáles eran básicamente las lecciones aprendidas, qué nos deja como lecciones la crisis y también hacer un conjunto de recomendaciones de política social para, eh, eh, digamos, de corto, medio o largo plazo. El informe es muy extenso, con lo cual haré simplemente algunas, algunas notas, eh, porque se puede acceder al informe en, en la web, con lo cual quiero destacar algunas cuestiones nada más. ¿eh? Bien, ¿cómo fue la metodología? La metodología, usamos la metodología 360 con encuestas, eh, entrevistas y talleres. Y esto lo hicimos en familias y personas usuarias, en profesionales, en personas que dirigían o coordinaban organizaciones tanto del sector, del sector, del sector como, como las residencias y también con personas gestoras de políticas. Eh, y hicimos un taller, taller y, y entrevistas con, con profesionales, enfermeras, trabajadores sociales, etc. Con lo cual, teníamos una visión bastante completa de todo el sistema desde el punto de vista de la emergencia, la gestión y el impacto de la crisis. Eh, ah, este no es el PowerPoint, no importa. Tengo otro más, más, más pequeñito. No importa, no importa. Eh, quería, bueno, eh, el, el punto central es... Eh, bueno, en la metodología lo que sí hicimos fue abordar unos temas que era eh, cómo fue la gestión de la crisis, es decir, la toma de decisiones en el momento de la crisis. Eh, sobre todo, eh, cuál fue la capacidad de adaptación del sistema y cuál fue la respuesta del sistema durante la crisis. Y esto es la primera ola, básicamente, ¿eh? y cuáles fueron los impactos, y algunas lecciones aprendidas. Eh, desde el punto de vista de los, eh, de los resultados de la crisis, lo que identificamos fue un problema de capacidad de adaptación, de anticipación. Bueno, eso le pasó a toda la sociedad, en general nadie pudo anticipar el impacto y la envergadura de la crisis. ¿no? Eso no, no debe solamente atribuirse a las políticas sociales, ni a las públicas. En general, todo el mundo no pudo, no pudo anticipar la crisis. Pero sí es verdad que los actores identifican un un límite en el diálogo sanitario. Es decir, el sector sanitario no lideró correctamente la crisis, esto es lo que dicen los agentes entrevistados, eh, a diferencia del de sector social que tuvo que hacerse cargo de un montón de procesos. ¿no? Eh, ahora sí hay una alta capacidad de reacción del sistema en términos de dar respuesta más o menos como se podía y con, con un conjunto de recursos que, que estaban disponibles para efectivamente atender el tema de la crisis. Entre otras cuestiones, había problemas de escaso material de protección disponible, incluso hablo de la primera ola, insisto, eh, un inadecuado sistema de comunicación en torno a cuáles eran los, eh, los principales protocolos de atención. Sanidad tenía uno, políticas sociales tenía otro, el Estado tenía uno, las, las sí, había muchos protocolos que debían ser gestionados por las propias residencias y que tenían que, estas mismas, interpretar esos protocolos. Por lo cual no había un único protocolo, un, un mecanismo para seguir, ¿no? Y además cambiaban sistemáticamente, de una semana a otra cambiaban los protocolos. Con lo cual eso fue bastante caótico en algún punto desde el principio para la gestión de la crisis. Eh, hay un problema central en el sistema que se vio efectivamente identificado con el tema de la crisis, que fue eh, reforzar el personal sanitario. Este es un punto importante. No había enfermeras, no había médicos eh, y además eh, los médicos y enfermeras eran cap capturados, para decirlo de alguna manera, eh, por osaquirecha. y por tanto, el sector social se, se encontró un poco desprotegido de este, de este tipo de personal, que era clave en el sistema, en, en la gestión de la crisis, por lo menos en la parte sanitaria. ¿no? Eh, y luego, efectivamente, había, como todos sabemos, las residencias funcionan en general con mucho voluntariado detrás, y el voluntario no podía entrar a la residencia, porque por supuesto había bloqueo, entonces, por tanto, había una... Eh, se, acu era, ...se acusaba mucho más el problema de la falta de personal y, y falta de apoyo, ¿no? Hay un tema interesante eh, que emerge del estudio que tiene que ver con los límites del conocimiento. Yo quiero hacer un comentario sobre esto. Eh, es, es verdad que entre las residencias, como había tanto al principio, había un poco de caos... ...se preguntaban unas a otras, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo divides el sector? ¿Cómo, cómo sectorizas el espacio...? cómo, qué protocolo identificas, en fin. Ese proceso se generó, fue muy intenso, fue muy interesante porque se produjo un fenómeno de distribución de conocimiento que luego se, se quebró. ¿no? Que, es decir, esto fue al principio, en la desesperación todo el mundo se llamaba, pero luego, ahora voy a hacer un comentario sobre este punto, pero, pero bueno, ese es el punto importante eh, que quisiera destacar. Eh, esto no pasa. Vale. Algunos impactos. Bueno, impacto económico, es evidente que hubo un impacto económico en la crisis, no solamente en las residencias, no solamente en el sector de atención, eh, de salud, etc. Un impacto económico global, ¿no? No quiero detenerme en ello. Hay un, en este punto, sí, hay un impacto emocional muy fuerte de la crisis. Eh, no solamente en los trabajadores, sino también, sobre todo, en las personas usuarias, y en particular en las personas mayores. Ha habido una, una, una situación en la que luego quiero volver sobre ese punto, que tiene que ver con, eh, con cómo se ha gestionado la cuestión emocional en la medio de la crisis. Ese es un punto importante, ha producido muchos efectos negativos que aún hoy perduran. Eh, el aislamiento de las personas mayores, el aislamiento de las familias, el aislamiento físico, el aislamiento de las familias, eh, la falta de conexión con las familias en la vida cotidiana, el 40, más, un poco más, casi el 50%, podemos decir, de las personas mayores, tiene problemas, de digamos, de cognitivos, con distintos grados, ¿no?, con lo cual tampoco entendían el problema, no entendían por qué eh, había que tomar este tipo de medidas. Con lo cual había una gestión ahí con las personas que tienen principios de demencia, Alzheimer, etcétera que no era tan fácil explicarles que hay una crisis global, que hay un virus, etcétera. eso Eso no funciona. Y por tanto ahí eh, hubo una situación bastante compleja de gestionar por parte del personal de las residencias en particular. Y, y es evidente que lo que el sistema viene a, la crisis viene a, a, a mencionar, digamos, con, con fuerza es, hay un problema en el modelo de atención, hay un problema en el modelo de, de cuidados. Esto ya se venía advirtiendo, ya se venía destacando, pero la crisis acelera este proceso y da nota de que, de que efectivamente hay que repensar el modelo de cuidados. ¿Me puedes pasar? Hay un, impacto, antes, hay un impacto organizacional eh, a nivel de cómo se gestionan las residencias en particular y también cómo se gestionan las políticas sociales. Este es un tema importante que la crisis ha mostrado como un límite, digamos. ¿no? Hay un impacto tecnológico, podemos decir positivo, en algún sentido es positivo porque se introducen de manera masiva las tecnologías, sobre todo las tecnologías de comunicación, que permiten... Eh, ...un uso uh, a las personas mayores sobre todo y a las, a las, a las eh, residencias... ...utilizar de manera mucho más abundante las tecnologías... ...y este es un punto importante porque ya vino para quedarse en algún sentido. ¿no? Y luego efectivamente hay un impacto en las políticas... ...es decir, la relación entre las instituciones del ámbito de salud... ...con las sociales y los propios ayuntamientos... ...con los distintos niveles que tenemos, ¿no? en Euskadi sobre todo, este problema de distintos niveles de gestión y de competencias en la, en la gestión sociosanitaria, que recién lo mencionaba Lucía, y también la gestión a nivel, de, eh, a nivel horizontal, hay un impacto en las políticas que implica, digamos, o en todo caso llama, a repensar buena parte de las políticas sociales. Entonces, quiero hacer una, un comentario antes de las recomendaciones. Eh, esta es una interpretación personal ¿eh? sobre la crisis. Yo creo que en la crisis hubo muchas asimetrías, una simetría fundamental fuera de conocimiento entre el conocimiento experto y el conocimiento experiencial. Es decir, la crisis estuvo gobernada por el conocimiento experto, sobre todo epidemiológico, también un poco tecnológico, en detrimento de otro tipo de conocimiento que no se rescata en el sistema, que es el conocimiento de los usuarios. Y las personas usuarias tienen un conocimiento experto del uso de la residencia y su, y su funcionamiento que no ha sido tomado en cuenta al momento de gestionar la crisis. Con lo cual hay una simetría muy importante en términos de eh, la simetría de conocimiento, en pre, digamos, el predominio del conocimiento experto sobre el conocimiento experiencial. Esto tiene muchas consecuencias desde mi punto de vista. Hay otro tema que tiene que ver con la simetría de conocimiento desde el punto de vista de la información. Para la toma de decisiones, en un momento de agilidad en la toma de decisiones por parte del sector público, no tiene información relevante de lo que está sucediendo. Y hay una simetría en términos de eh, gestión de la información, pero también de la gestión del conocimiento de lo que sucede en el sistema. También hay otra simetría ahí en ese punto, entre las políticas y las organizaciones. Y hay otro tema que creo que es importante, eh, tiene que ver con cómo, cómo funciona el conocimiento horizontal entre las propias organizaciones, cómo se conectan unas a otras. Este es, es decir, la red horizontal tiene más fuerza que la red vertical, digamos. La red horizontal funcionó bastante bien en un momento crítico, pero eh, hay un llamado muy fuerte eh, a crear nuevas redes de conocimiento entre el sector para intercambiar buenas prácticas, para eh, transferir innovaciones, para crear nuevos, nuevos procesos eh, que tienen que ver con, con la innovación social, la innovación tecnológica, etc. Con lo cual ahí también hay un problema de asimetría de conocimiento. Hay organizaciones que son más innovadoras y otras menos, unas generan más conocimiento y bueno y no hay demasiada transferencia en este proceso. Con lo cual yo creo que si la crisis, si uno la mira quitando lo que ya sabemos de todo el mundo a esta altura, ¿no? sobre los impactos, impactos sociosanitarios, etcétera habría que pensar el problema de la crisis también como un impacto de conocimiento. Yo creo que ese es un punto que se destaca poco en los análisis de la crisis y creo que sería interesante discutir todo ese tema, porque ese tema tiene que ver con un tema que vamos a sugerir ahora sobre recomendaciones, sobre cómo evaluar el sistema. ¿no? Entonces, en el sistema, en el informe se hacen muchas recomendaciones, pero voy a descartar algunas. Lo que ya sabemos, la gobernanza multinivel, Eso es un problema eh, en el cual eh, deberíamos efectivamente poner en marcha nuevos instrumentos de gobernanza. De hecho, eh, ya se están poniendo, eh, por lo menos en Guipúzcoa, nuevos modelos de gobernanza se están poniendo ya en la práctica. ¿no? Hay un think tank que está discutiendo cuestiones, hay un modelo de evaluación basado basado en, en, en la captura de conocimiento de los usuarios, que ya está, está, también está funcionando. Es decir, y hay varios eh, niveles de consulta y sistemático acuerdo entre, entre gobierno y organizaciones que está tratando de recuperar el problema de la gobernanza. ¿no? Luego, lo que yo llamaría la, la monitorización inteligente tiene que ver con no solamente un monitor de la COVID que dice, bueno, ahora está bastante aceitado ese proceso, en aquel momento no lo estaba. Eh, ...en términos de cantidad de contagios eh, y, y, y cómo funciona esto. Eh, pero bueno, hay, hay, hay que mejorar el sistema de información, ¿no? El sistema de comunicación, hay una comunicación bastante... Si uno mira cuál fue el control, entre comillas, de la comunicación... ...por parte de las organizaciones y gobierno, organizaciones, organizaciones y familiares... ...familiares y gobierno, es decir, todo el sistema y además la prensa en el proceso... Fue bastante mal gobernado el proceso de comunicación. En general, eh, desde el punto de vista, la crisis tuvo muchos muchos impactos negativos. Por ejemplo, hubo una demonización de las residencias eh, por parte de la, de la prensa escrita y digamos de la prensa, sin tener todos los datos correctos y además eh, en muchos casos no era no era cierto. ¿no? Es decir, tomaban un caso como si fuese la muestra del todo. ¿no? Entonces es un punto importante cómo se comunica la crisis. Pasos, eh, hay, una, hay, una, hay una recomendación muy fuerte que es diversificar la cadena, la, digamos, eh, la cartera de servicios. Y esto tiene que ver básicamente con fortalecer lo que, lo que ya todos sabemos y se comentó recién, fortalecer sobre todo la, eh, la atención en domicilio, pero también diversificar y mejorar el tema que tiene que ver con eh, cuáles son los servicios que prestan las propias residencias. ¿no? Esto es un punto, un punto interesante. Hay una cuestión que una fuerte recomendación sobre crear nuevos modelos de gestión de las emociones en las propias residencias, porque no solamente las personas trabajadoras, también los gestores, eh, directores y directoras de las residencias, también han estado sometidos a mucho estrés eh, y las propias personas usuarias, las personas, las familias y las personas, las personas mayores. Hay que lanzar un modelo de gestión de las emociones porque ahí sí que hay mucho eh, por trabajar. Eh. Y la cuestión del código de ética. Este es un tema, un código, la, la discusión sobre nuevos códigos de ética sobre el tema de la crisis es un tema importante porque, eh, como yo decía, se prevaleció el conocimiento experto que indicó un conjunto de recomendaciones sin atender al conocimiento de las propias personas usuarias y ahí sí hubo una tensión bastante fuerte y difícil de resolver entre lo que es el principio de precaución y, las, y los derechos, digamos. El derecho a la movilidad, derecho a salir, derecho a comunicarse, muchos derechos quedan violados, entre comillas, sobre el principio de precaución. Y entonces, eh, la tensión entre el principio de precaución y derechos no es un tema fácil de resolver, pero que implica así una gestión, digamos, una, ética, una ética de cuidado. Eh, que esto sí que eh, hay una fuerte recomendación de impulsar este tipo de, de, de, de revisar estos códigos, digamos, ¿no? No voy a explicar cuál... Bueno, por último, hay un tema eh, que... Bueno, casi, casi la última, ¿eh? Hay un tema que tiene que ver con... Con el... Pásala anterior. Hay un tema que tiene que ver básicamente con el capital humano estratégico. El tema del capital humano tiene que ver... Bueno, se vio por el tema de las, de las enfermeras pero, y enfermeros, pero... Enfermeras y enfermeros es un tema que es global, que es mundial, que no es simplemente en Euskadi. Eso Es un tema global. De hecho... Durante la crisis, Inglaterra daba visas prácticamente automáticas a enfermeros y enfermeras que hablaran en inglés y que fueran de cualquier lugar del mundo. ¿no? Con lo cual, la guerra por la enfermería en el mundo es un, tema, es, un tema, es un tema interesante a discutir y es un problema. Pero no solamente se trata de enfermeros y enfermeras y de médicos, sino también se trata de otro tipo de perfiles que se vinculan al cuidado y que deberían ser pensados en términos de qué modelo queremos en el futuro. Quizás el modelo más sanitario no es el que nos interese más. Y por tanto, entonces, en ese, en ese horizonte, quizás otros perfiles interesan. Por tanto, el problema estratégico está en saber qué modelo queremos para el futuro y fortalecer y dignificar el sector en esa línea. ¿no? Está bastante dicho pero, y, hay, y es difícil de resolver, pero hay toda una cuestión sobre eh, impulsar modelos más vinculados a la personalización. ¿no? Eh, modelos ACP u otros... Eh, que se están discutiendo bastante en este momento, pero que tiene que ver con cómo personalizar los servicios y cómo personalizar la atención. ¿no? Hay un tema que hay que discutir, que es el tema del futuro de las residencias, es decir, cuál será el futuro de las residencias. Eh, aquí tenemos muchos de enfoques, eh, más tecnológicas, más especializadas en sector sanitario, o en fin, niveles de especialización, más tecnología o modelos más ecosistémicos. Si la residencia, como un ecosistema local, que se vincula también con el domicilio, eh, centros de día, etcétera, como una especie de red, ¿no? Entonces, aquí hay una discusión en el futuro que, que es una discusión del presente, pero que deberíamos discutir el futuro de la residencia. Y por último, ya para terminar, con eso termino, eh, hay un tema con el voluntariado. Es decir, el voluntariado funciona bastante en las residencias, eh, de manera opaca, invisible, y no, hay, y no tenemos en el sistema un buen sistema de cómo capturar el voluntariado, cómo estimularlo, cómo protegerlo, etcétera. Acá hay un tema importante para discutir cómo integra el voluntariado en el propio modelo de cuidados. Y por último, nosotros proponemos una, la creación de una agencia de evaluación de los cuidados. Esta agencia no debería ser una agencia basada solamente en el conocimiento experto, sino sobre todo una agencia que funcione en red, que logre capturar conocimiento y perspectiva de las propias personas usuarias y del resto del sistema. Es decir, más bien como nodos de evaluación que como una agencia de evaluación. ¿no? Eh, el conocimiento experto tiene tendencia eh, a eh, capturar eh, la política y la política se deja capturar por el conocimiento experto, porque hay un mecanismo en el cual dice, bueno, lo dicen los expertos, entonces yo lo hago. ¿no? Hay un tema ahí, eh, hay un tema de, del, el de captura la política, la, la política se deja capturar por el conocimiento experto. Aquí... La propuesta, que, que, bueno, que se está discutiendo con, con algún nivel de interés, es discutir efectivamente si el modelo debe ser amplio en un sistema distribuido del conocimiento, en donde el conocimiento experto sea un nodo más de ese conocimiento de evaluación, y donde se incluyan a las familias, a, la, a las personas usuarias, gestores de política, es decir, el nodo debe ser mucho más amplio porque lo que importa en el sistema es mucho más amplio. Y que el conocimiento experto no debería solamente ser el único que tenga el privilegio de decir qué es lo que sucede en el sistema. Entonces, por tanto, la idea de la Agencia de Evaluación de, de Cuidados tiene, se basa sobre un modelo de gestión en red de la evaluación, de proceso evaluativo, digamos. Estas son, de algunas maneras, las recomendaciones, hay otras más y etcétera, pero que yo quería destacar porque tienen que ver con, con esta idea de eh, pensar el futuro, pensar cómo se estructura el problema de conocimiento en el sistema, pensar cuál es el capital humano estratégico que necesita el sistema y pasar nota de los impactos. Hay impacto económico, hay impacto en las organizaciones, hay un impacto en el modelo de cuidado. Es decir, el modelo de cuidado debe ser repensado, pero no solamente repensado desde el punto de vista de los expertos, sino también desde el punto de vista de los usuarios personas usuarias. ¿no? Y también desde el punto de vista de los, de, lo, de, las, de los gestores de políticas, porque hay ideas que tienen las personas usuarias que son impracticables desde el punto de vista de la política, con lo cual no se puede... Desconocer uno y otro, ¿no? Estamos obligados a entendernos en algún punto. Y, por tanto, bueno, básicamente y rápidamente serán las notas que, que sacamos de aquel, de aquel informe que está disponible en la web para quien quiera ampliar toda esta, esta discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier por esta presentación y estas recomendaciones, que seguro que después tendremos preguntas. ¿Eh? Enseguida vamos a, a la próxima presentación y después daremos paso a las preguntas. Por favor, por el, las personas que están en Zoom, eh, no dudéis en poner las preguntas en el chat, que estarán recogidas y después ya trasladadas a los ponentes de la mesa. ¿Vale? Bien, bonjour Madame Gatou, merci de estar avec nous. Euh, voilà, je vais vous présenter euh, une petite minute et je vous laisserai euh, la parole pour présenter le programme euh, Mona Lisa. Alors, euh, euh, Madame euh, Marie-Hélène Gâteau est chargée de mission au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Donc, c'est une instance consultative traitant des questions de l'autonomie pour les personnes âgées et handicapées euh, et de l'aide aux proches aidants. Euh, chargée donc Madame Gâteau est chargée de la lutte contre l'isolement des personnes âgées euh, et donc elle fait partie de l'équipe Bien Vieillir euh, de la direction de l'autonomie donc qui est composée de la chargée de mission conférence des financeurs euh, donc les conférences des financeurs ce sont des actions de prévention envers fait les des personnes âgées et euh, donc de, de vous-même euh, Madame Gâteau va nous présenter la démarche euh, Mona Lisa donc contre, enfin en tout cas qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. C'est à vous, même Gato. merci beaucoup. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour votre invitation, et je suis ravie aujourd'hui de vous présenter la démarche Monalisa. Je vais partager mon écran, est-ce que vous voyez bien Oui, on alors, voit bien. Alors, je vais le mettre… Voilà, donc… Alors, la démarche Mona Lisa, Mona Lisa veut dire mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. Donc, c'est une démarche qui a été initiée en 2014 par la, le ministre délégué aux personnes âgées et à l'autonomie. L'objectif est de travailler ensemble pour lutter contre l'isolement des âgés. Donc, comment faire Donc, L'objectif était de réunir les élus les professionnels de santé, les partenaires institutionnels et associatifs, médico-sociaux, les citoyens, pour agir ensemble, donc en proximité. C'est ça euh, l'intérêt de cette démarche, euh, c'est euh, de travailler en proximité, donc dans les quartiers, des villes, dans les villages ou, ou dans les villes moyennes. Donc, euh, repérer les personnages isolés, puisque ça, c'est un, un sujet euh, euh, très préoccupant. Euh, renforcer le mariage territorial de façon à ce qu'il y ait une équité au niveau des, des propositions de lutte contre l'isolement. Développer les actions donc de lutte contre l'isolement et soutenir l'engagement citoyen. Donc, comment avons-nous fait pour mettre en place cette démarche sur le département Nous avons souhaité travailler en proximité, donc sept groupes de coopération monalisés ont été constitués sur le département. Euh, donc le département est euh, segmenté euh, en plusieurs territoires euh, qui sont donc, là, représentés par les SDSEI, qui sont les services départementaux des solidarités et de l'insertion. Euh, donc il y en a sept sur le département, d'où les sept groupes de coopération qui ont été mis en place. Donc, ces groupes ont été constitués de partenaires locaux. Alors, parmi les partenaires locaux, il y avait des élus, il y avait des partenaires institutionnels, associatifs, euh, des professionnels de santé, des professionnels médico-sociaux, et c'est ça l'intérêt de ce travail. Donc, se travailler ensemble avec différents acteurs de territoire. Donc, euh, sept groupes différents mais l'intérêt que, était que ces sept groupes travaillent sur les mêmes axes de travail. Donc, nous avons défini des axes de travail qui sont les axes suivants, et je reviendrai dans le détail. Donc, l'état des lieux de l'existant, le repérage du public cible, le citoyen bénévole, la communication et les actions. L'état des lieux. Alors, pourquoi un état des lieux de l'existant Lorsque nous avions fait les réunions de présentation avant de mettre en place ces groupes de travail, euh, nous entendions toujours les mêmes choses. Nous ne connaissons pas bien les partenaires de territoire. Euh, nous savons qu'il y a tel ou tel partenaire, mais sans savoir exactement quelles sont le, ses missions. Donc, Nous avons élaboré un questionnaire numérique euh, qui a permis donc aux partenaires de donner des informations basiques, leur identité, la, la cible, le public cible, la zone géographique d'intervention et les missions. Ensuite, nous avons travaillé sur le repérage du public. Comment repérer Qui repère Ça, c'est la grande question. Et une fois que le public est repéré, à qui s'adresser Donc, qui repère Alors, les acteurs que j'ai énumérés tout à l'heure, institutionnels, associatifs et autres, savent faire puisque ce sont des professionnels. Mais parmi ces repéreurs, entre guillemets, il y a également les citoyens. Qui sont les citoyens Donc Les citoyens, ce sont les voisins, ce sont toutes les personnes qui gravitent autour, euh, en proximité autour de la personne âgée, ce sont les commerçants, ce sont toutes ces personnes qui peuvent remarquer des choses. Donc Ces citoyens ont un rôle très important. Donc Une fois que le repérage est fait, à qui s'adresser Donc, euh, il y a eu débat sur la question et finalement, euh, les groupes ont décidé qu'il était important que euh, la personne qui serait le référent isolement euh, serait euh, un travailleur social, parce que ce travailleur social elle avait la compétence pour faire une évaluation globale de la situation, puisque chacun sait que l'isolement a des facteurs multifactoriels, euh, des, le, les causes de l'isolement sont multifactorielles, pardon, et, et donc euh, il aurait la compétence de le faire. Si, si l'isolement est dû à un problème de santé, il pourra orienter vers des professionnels de santé. Si c'est un problème social ou autre, il pourra le faire. Donc l'avis la a été unanime pour que ce soit un travailleur social. Donc euh, ce travailleur social euh, est, est identifié soit dans les SDSEI, Donc, dans les services départementaux, ou peut être aussi identifié dans les CCAS, qui sont les, les, les centres d'action sociale euh, de, des mairies ou, ou d'une mairie unique ou intercommunale, puisqu'ils en ont aussi la compétence. Le citoyen bénévole. Alors, ce citoyen donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, peut devenir bénévole. Donc, il faut avant lui expliquer quelle est la, la démarche Mona Lisa. Donc, il faut le sensibiliser au repérage. Il faut l'inviter à s'engager en devenant bénévole, tout en sachant que le bénévolat peut être un engagement long, mais aussi court et très ponctuel. L'accompagner dans la réalisation des projets qu'il peut mettre en place, le former, les formations sont importantes, ça fait partie de la valorisation, et développer des équipes citoyennes, c'est-à-dire développer de bénévoles qui vont construire ensemble et proposer ensemble des actions de lutte contre l'isolement. La communication, donc, par les outils de communication habituels, radio, presse, réseaux sociaux, mais aussi c'est important d'aller vers. D'aller vers les gens, d'aller vers le, de ce public citoyen euh, qui peut devenir bénévole en organisant des réunions publiques au sein donc, de la cité, organiser des événements dédiés à l'événement, type colloque, mais adapté, Et rencontrer des partenaires, rencontrer des partenaires, euh, c'est aussi aller dans les assemblées générales d'associations, par exemple, euh, de façon à toucher un maximum de personnes. Développer des actions de territoire, donc en, en tenant compte des besoins et j'ai envie de dire des envies de la personne âgée aussi, puisque euh, parfois les besoins identifiés par les partenaires locaux ne sont pas forcément en phase avec les envies des personnes âgées. En réunissant les savoir-faire des acteurs, Puisque c'est ça l'intérêt de Mona Lisa, et en mutualisant les moyens humains et matériels, c'est-à-dire en, en regroupant des équipes de bénévoles, en, en travaillant ensemble pour être beaucoup plus efficace. Donc, vous l'aurez compris, l'intérêt de Mona Lisa, c'est recenser les besoins des actions, coordonner les actions pour assurer la complémentarité, et coordonner des actions, ça évite qu'il y ait plusieurs actions identiques sur un même territoire, animer la mobilisation et sa promotion mutualiser les ressources et les appuis aux équipes. Et ça, c'est important, puisque euh, travailler ensemble, et chacun sait que dix cerveaux qui réfléchissent ensemble valent mieux qu'un cerveau. Donc, les, les, les idées sont, sont, plus, sont plus larges, et les solutions aussi sont plus larges. Définir un ou des projets d'équipe, élaborer collectivement, et ça, c'est important, favoriser l'émergence de nouvelles actions Pour un meilleur maillage territorial, ça aussi c'est important puisqu'en milieu rural, il peut y avoir moins d'actions et des besoins identiques qu'en milieu, qu milieu urbain. Accompagner le lancement des équipes citoyennes, et ça c'est important. Alors, ce que, ce que je veux vous, vous préciser aussi, c'est que ces bénévoles qui vont être, Ces citoyens qui vont devenir bénévoles et peut-être équipes citoyennes sont rattachés à des associations. Bien sûr, elles ne travaillent pas en électron libre, puisqu'il y a besoin d'un cadre, il y a besoin de, de, de base, il y a besoin d'accompagnement. Proposer des formations aux bénévoles, ça c'est très important pour connaître les fondamentaux du bénévolat, pour savoir où s'arrêtent les limites du bénévolat, ça c'est extrêmement important. Donc des bénévoles, nous en mettons en place sur, avec, sur les axes dont je viens de vous parler et également sur les l'écoute téléphoniques, puisque pendant la crise Covid, nous nous sommes. Étant donné que les actions collectives étaient stoppées et également les actions individuelles, il était un. Les, les, toutes ces associations ont proposé des appels téléphoniques, ce que vous avez certainement fait aussi, euh, ont appelé les personnes pour en rompre l'isolement. C'était une des solutions qui a été mise en place en situation de crise. Et analyser collectivement les actions, il est bien évident qu'une action doit être analysée pour voir si elle est efficace, modifiée, reportée, euh, améliorée ou annulée. Voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous remercie. Merci, Madame gâteau Alors, euh, nous avons une question euh, de Anne de son qui nous qui nous demande comment euh, comment se met en contact avec euh, avec les personnes euh, avec les personnes concernées et euh, une fois qu'elles sont identifiées, comment faire pour qu'elles ne se sentent pas euh, alors elles y attaquées ou elles ne se sentent pas euh, disons euh, la ciblée on va dire. Alors, c'est une très bonne question, je vous remercie. Donc, euh, alors, comment les identifier euh, Alors, effectivement, ce sont soit les, les professionnels de territoire qui vont les identifier, qui vont euh, proposer des solutions, ou alors, alors là, je vais, je vais m'arrêter davantage sur le citoyen. Donc, le voisin, pour vous donner un exemple, le voisin qui va identifier une personne isolée. Il va prendre contact, un lien va s'établir et il va identifier une problématique. Alors, je vais continuer dans l'exemple. Imaginons que cette personne lui dise qu'elle n'a pas mangé parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter à manger. Donc, là, le citoyen pourra interpeller le référent isolement. Sauf que, pour interpeller ce référent isolement, il faudra qu'il ait l'accord de la personne âgée, de façon à ne pas être intrusif et à respecter l'intégrité de cette personne. Donc, dans le meilleur des cas, si la personne accepte que le lien soit fait avec le référent isolement, il n'y a pas de problème. Par contre, si elle refuse, ce citoyen pourra contacter le référent isolement pour lui parler anonymement de cette personne. Et, pour, euh, et, et, et là, le, le référent isolement pourra lui donner des, des outils pour arriver à convaincre la personne âgée. Donc, ça, c'est une possibilité. Dans deuxième hypothèse, si vraiment euh, le référent isolement identifie euh, un problème euh, euh, qui peut mettre en danger la personne âgée, dans ce cas-là, il mettra en place d'autres procédures qui permettront d'interpeller la personne âgée directement. Alors, dans, si je reprends l'exemple de la personne qui n'a rien à manger, il est évident que le référent isolement va intervenir autrement que de donner des conseils aux citoyens pour euh, arriver à convaincre la personne âgée. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une autre question pour vous également, Madame Gâteau. Alors, comment se réalise de Maite Sancho, euh, comment se réalise la coordination entre les services municipaux professionnels et les ONG, enfin, les, les associations. Alors. Euh, Justement, c'est là l'intérêt de Mona Lisa. Lorsque nous avons mis en place, nous avons convié toutes les associations et les institutionnels, enfin les différents partenaires de territoire, élus compris, parce que ça, c'est important. Et euh, donc, euh, suite à ça, donc, il y a ces groupes qui se sont dégagés. Pour les autres personnes, nous les informons euh, que cette démarche Mona Lisa existe Lorsqu'il y a des actions qui sont mises en place sur le territoire, nous les informons, donc il y a un gros travail de communication qui se fait. Euh, après, euh, cette démarche, c'est quelque chose d'assez nouveau. donc C'est sûr qu'au au départ, ça n'a pas été simple de faire travailler euh, ensemble les différents protagonistes d'un territoire, associations, professionnels, élus. C'est vrai que la démarche était complètement nouvelle. Et je ne vous cache pas qu'au début, il y a eu quelques, pas réticences, mais étonnement. Au fur et à mesure des travaux, chacun, en restant à sa place, s'est rendu compte de l'importance qu'avaient les uns et les autres sur un territoire pour venir en aide à la personne âgée. Et à partir du moment où chaque personne a bien compris le rôle de chacun, les, le lien s'est fait, euh, les, les, les contacts se font beaucoup plus facilement maintenant, et, et ça mais c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose euh, qui, qui prend du temps, euh, qui prend du temps puisque c'est une façon de travailler nouvelle, et c'est là que l'on se rend compte de l'importance du travail de, de, de, de cette transversalité. Euh, c'est vrai que nous pouvons tous remarquer, M. Euh, Castro l'a évoqué tout à l'heure, que euh, bah, chacun travaille euh, euh, sur, euh, sur son domaine d'activité, euh, sur ses missions. Il n'y a pas force, Alors, je, je caricature un peu, hein, euh, parce que, euh, bien sûr, heureusement, les gens travaillent, mais euh, dans certains, par rapport à certaines problématiques, c'est beaucoup plus éclaté. Et l'intérêt de Mona Lisa, c'est justement de rassembler les gens et ça prend, ça, ça, ça fonctionne. Gracias, un vrai trabajo en réseau, como l'a illustré Javier Castro al final de su sa, de sa presentación. Lo euh, que voy a hacer, yo vous propongo de continuar con euh, las dos otras presentaciones y on reprendrá el filo de las preguntas. Gracias. A euh, vous. Bien, euh, vamos a pasar a las, las próximas dos presentaciones. Eh, aquí tenemos el placer de, de tener con nosotras Nerea Manterola y María Jesús Arrellano. Entonces, eh, María Jesús Arrellano Ayala es diplomada en Trabajo Social, jefa de sección eh, sociosanitaria del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, colideró la dirección técnica del Proyecto de Atención Integrada Social y Sanitaria de Navarra, entre otros proyectos. Eh, tiene una formación, en formación, es experta en gestión de servicios sociales de atención primaria, un máster en coaching con propagación neurolingüística y a nivel de experiencia se destaca, eh, pilotó un proyecto que se llama ERSISI, sí. mm. eh, un proyecto europeo de integración de servicios sociales y servicios de empleo llamado entonces ERSISI. Eh, y fue jefa de un servicio social de base en el Ayuntamiento de Corella, en Navarra, con una larga trayectoria, me parece, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la, por la invitación a, a, a la organización. Eh, bueno, yo vengo a presentar el proyecto de atención integrada, social y sanitaria. ...que ahora mismo estamos eh, desarrollando en el distrito de Tafalla. En Navarra se, se, digamos que el distrito es un conjunto de zonas básicas... ...específicamente la de Tafalla la componen eh, eh, cinco zonas básicas... ...y este proyecto de atención integrada social y sanitaria... Eh, ...se basa, eh, va dirigido principalmente a personas que tienen necesidades eh, sanitarias y que a la vez se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Y eh, a lo largo de la vida, por los procesos vitales o porque de una manera sobrevenida, se encuentran ante la necesidad de unos cuidados sociales y sanitarios. Eh, el objetivo principal de, de este proyecto es atender ...a estas personas que se encuentran en esta situación, asistir, que recuperen esa capacidad funcional perdida por esa situación en la que, en la que se han encontrado, social y sanitaria... ...que se da a la vez en, en, en los casos en los que estamos atendiendo y eh, eh, que recuperen esa autonomía y esa funcionalidad perdida. Además de prevenir eh, ingresos residenciales tempranos, vamos a decir... ...ingresos hospitalarios o incluso reingresos eh, hospitalarios. Este es un modelo de atención eh, en el que conjugan servicios sociales y, y servicios eh, sanitarios... ...en el que se vertebran eh, eh, distintos recursos y, y, y servicios con objetivos compartidos. La base fundamental de donde pivota este, este proyecto es en la atención primaria. Y cuando digo la, la atención primaria, me estoy refiriendo a, a las zonas básicas, a los territorios, a los centros de salud y a los servicios sociales de base. Es decir, concretamente lo que se hace es crear unos equipos, crear equipos de trabajo eh, operativos en la zona que están compuestos por una trabajadora social del servicio social de base, por una trabajadora social del centro de salud y una enfermera de la zona básica. Estos equipos operativos, en el marco de la atención integrada centrada en la persona de la que estamos hablando, y hacen un trabajo, un trabajo conjunto, un trabajo de coordinación, un trabajo integrado en la gestión de, de estos casos, de estas personas que se encuentran en esta situación, con necesidades sociales y sanitarias en un momento dado, sobrevenido, y con, con, contando con los recursos que dispone la comunidad a la vez y paralelamente se crean, estos, estos equipos se, se componen, ya están lo único que hacemos es no, no estamos inventando nada nuevo sino que estamos recuperando las buenas prácticas de, de muchos sitios y lo que estamos haciendo es estandarizar y lo que estamos haciendo es homogenizar para todo el territorio, en este momento lo estamos haciendo en Tafaya luego os explico un poco más adelante eh, Además, como os decía, no solamente se estamos componiendo estos equipos de trabajo integrado, sociales y sanitarios, sino que también en las áreas se crean un equipo de coordinación sociosanitaria compuesto por una trabajadora social del departamento de salud y una enfermera del departamento o sea al revés, una trabajadora social del departamento de Derechos sociales y una enfermera del Departamento de Salud y estas dos personas trabajan en pareja, trabajan conjuntamente para apoyar y reforzar en las zonas básicas este trabajo que se genera eh, eh, en, entre los equipos operativos eh, de la zona básica con las personas y sus familias. Eh, además, y cuando en los casos o en, en las personas o en las familias estas situaciones sanitarias y sociales eh, se vuelven más complejas eh, por la situación de exclusión que se pueda encontrar la persona en un momento determinado o por la complejidad de la situación sanitaria, esta pareja que trabaja desde el área lo que hace es una gestión de, de caso, una gestión de caso de una manera más intensiva y además reforzada por la generación de unos recursos, unos recursos residenciales, de estancias residenciales, de atención residencial, unos recursos de estancia diurna y unos recursos de eh, eh, soporte domiciliario. Este este, este eh, recurso de soporte domiciliario tiene una especial característica, los demás las voy a decir ahora, pero este tiene una especial característica y es que trabajan o, o se, trabaja en el domicilio de las personas para las personas a las que tiene que atender desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todos los días de la semana, incluidos los, los festivos. Eh, trabaja para no solamente la, recuperar, hasta apoyar o, o esta convalecencia de esta persona que se encuentra en la situación antes descrita para sus actividades de la vida diaria, sino que también hay una terapeuta ocupacional que eh, lo que trabaja es en esta recuperación funcional y esa recuperación de esta pérdida de limitación o, o esta pérdida de autonomía, mejor dicho, que se ha producido en esa circunstancia, en ese momento determinado. Estos recursos que acabo de mencionar, las características que tienen es que son recursos de carácter sociosanitario, son recursos temporales, eh, uno, algunos son de un mes, otros son de hasta tres meses, son recursos combinables, se pueden combinar distintos recursos, la atención diaria, eh, eh, de la atención en los, en, los, en los centros de día con, con la, el equipo de soporte domiciliario. Se pueden combinar y además pueden ser progresivos, dependiendo de la situación y de las circunstancias de la persona y de su familia y de lo que ella elige y quiere. Porque, como os he dicho, la persona el, el modelo está basado en la atención centrada en la persona y la persona está en el medio y ella elige ¿no? también cómo quiere ser cuidada y cómo quiere ser tratada. Eh, otra de las características que tienen estos recursos es que eh, son especializados en tanto que hay una atención intensiva de fisioterapia y de terapia ocupacional para la recuperación de, las que, de la que estamos hablando. Y eh, se articulan de una manera rápida. Eh, la exigencia es que en 24-48 horas de respuesta ya a, a, a este, cuando se deriva el caso, que puede ser derivado desde el equipo de las zonas básicas, como también puede ser derivado a nivel de un alta hospitalaria, se activen en 24-48 o horas. Y un elemento importante para las personas y las familias que se atienden es que no tienen copago, son, son sin copago estos recursos. Este es el, el proyecto que estamos trabajando que estamos trabajando en Tafalla, que lo llevamos trabajando, el Gobierno de Navarra lleva trabajando en él desde, desde el año 18 y estamos viendo, para bueno, ir terminando ¿no? la exposición, estamos viendo que, que, que está teniendo muy buenos resultados, así nos lo están diciendo las personas y las familias a las que estamos atendiendo, además las personas trabajadoras el personal que trabaja en las zonas básicas está satisfechos satisfecho de poder relacionarse de esta manera conjuntamente a nivel social y a nivel, y a nivel sanitario desde, desde, esa atención, desde esa atención primaria. Y el Gobierno de Navarra, a principios de año, en un acuerdo de Gobierno como Gobierno, decidió extender este modelo que se hace en el distrito de Tafalla a otras áreas de Navarra. En concreto, en este momento, yo este, este es un gran momento para mí, yo lo estoy viviendo así con mucha ilusión, porque vemos los resultados y vemos las posibilidades que tiene de, de trabajo y se, se estamos, lo estamos extendiendo ahora eh, para el área de Tudela, unos 95.000 habitantes, y, y, y para el área de Estella, que es un área de 64.000 habitantes, características diversas, porque este área de Estella, pues bueno, tiene es una zona dispersa de poblaciones muy pequeñitas de pueblos y, y lo hemos, vamos a, estamos presentándolo ¿no? esta semana lo hemos presentado en, en estas dos áreas para empezar a trabajar a nivel de zona básica y a nivel, y a nivel de área. Yo creo yo soy optimista estoy viendo los resultados estoy oyendo lo que nos están diciendo las personas y las trabajadoras, las compañeras, eh, creo que la línea del trabajo integrado y del trabajo compartido y del trabajo conjunto a nivel social y sanitario desde los territorios, desde las zonas básicas, desde los pueblos, desde lo local, eh, es, es una buena línea de, de trabajo porque es donde vivimos las personas, es donde además queremos seguir viviendo y queremos seguir viviendo con la mayor autonomía posible y con la mayor calidad de vida posible. Este es la, el proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús. Sí, la sala. Ay, perdón. Sí. Muchísimas gracias, eh, María Jesús. Entonces, eh, vamos a pasar la palabra a Nerea Manterola. Ahora, Je vais a pasar en francés. Nerea va a hacer su presentación en francés. Uh, Nerea Manterola. Euh, est responsable des relations institutionnelles à Kasser Residencial Betaram euh, donc à Irun et à Fontahabi. Euh, et à il s'avère que, euh, que Nerea euh, et, et, et toute l'équipe de Kasser euh, Residencial euh, sont très actifs sur les projets euh, transfrontaliers. Euh, et donc, euh, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on voulait euh, un petit peu mettre en relief euh, leur expérience, euh, notamment, euh, donc, Melia Materola a participé très activement sur le projet Grand Âge Cap Métiers, qui était euh, une vidéo pensée pour l'attractivité des métiers auprès des jeunes, notamment formation euh, pour euh, l'accès et promouvoir l'accès euh, aux formations disons, des jeunes dans l'appétence disons, euh, aux métiers euh, du Grand Âge. Euh, elles ont été, et elle a été très active également dans les groupes de travail de qualité de vie des personnes âgées dans le projet Chalea. Et j'en passe. Euh, donc, c'est euh, voilà, une belle expérience euh, transfrontalière, en tout cas, qu'elle va venir euh, nous présenter aujourd'hui sur le programme transfrontalier euh, entre le conseil départemental et le casseur C'est à toi. Gaurko Yardunaldi, honetan, gure mugas de inekoexperiencia a parte gatzeko a okera y matéatik, veraz, mides, kajer, gumbiaz, en ratik. Buenos días a todos los que nos estáis viendo a través de la pantalla. Et donc Bonjour à tous. Voy a hacer mi presentación en francés. Yo estoy venida a presentar yo no sé si la presentación va a aparecer. Nuestra experiencia transfrontalera en el a de la Gipuzkoa. en Gipuscoa. Me demanda de paciencia. <laughs> 30 secondes. Et en plus, je n'ai que 8 minutes, me semble-t-il. Euh, oui. oui, quoi On y a rien. Allez. Ouais. Voilà, donc simplement, euh, vous présenter notre expérience transfrontalière à CACER Residential Guipuscoa, qui appartient à un groupe d'assurance Casser. Nous sommes une entreprise euh, dont la prise en charge euh, à la dépendance est globale. Alors, je ne sais pas, par contre, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas où est-ce que je dois appuyer. Merci. Voilà, donc euh, euh, nous comptons sur le territoire national 20 établissements, dont des établissements d'hébergement pour personnes âgées, avec des unités spécifiques, unités de vie protégée ou unités de prise en charge de troubles santé mentale, des accueils de jour également, des appartements, un service d'aide et d'accompagnement à domicile et ensuite de la téléassistance. Au Pays Basque-Sud, nous avons euh, cinq établissements, deux en Biscaye, en Araba, et deux en Guipuscoa. Celui de Guipuscoa, donc conventionné avec la députation naturelle de Guipuscoa, évidemment, mais à la fois transfrontalier, puisque nous sommes aujourd'hui conventionnés également avec le département des Pyrénées-Atlantiques. Un des établissements se trouve à Onda-Rivia, c'est de parram et celui d'Anaka, qui, qui se trouve à Irun avec là aussi une prise en charge globale de tous les services que nous proposons au sein de, de l'entreprise. Donc, comme je vous disais, nous sommes aujourd'hui conventionnés avec le département des Pyrénées-Atlantiques, à l'issue d'une rencontre institutionnelle qui avait eu lieu en 2012, lors d'un colloque sur la maladie d'Alzheimer, où plusieurs institutions s'étaient rencontrées et avaient fait des constats euh, communs, je dirais, Donc, principalement, qu'il y avait une pénurie de places euh, en accueil de jour sur le secteur euh, d'Andaï à Saint-Jean-de-Luz, côté Iparalde, Et qu'en revanche, dans notre structure casericiencial-betram, qui avait été construite cette même année, qu'il y avait la possibilité euh, de pouvoir répondre à, à cette demande-là, puisque nous avions des places disponibles. Et donc... Euh, Finalement, donc, évidemment, il y avait la possibilité d'établir une démarche et une coopération transfrontalière dans le domaine médico-social. Suite à plusieurs euh, réunions, donc c'est en 2015 que euh, la signature a eu lieu entre le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et Cachers-Residentiels, avec l'accord de la députation forale de Gipuzkoa. dont l'objectif de cette convention, qui a été de permettre aux résidents Du de pouvoir bénéficier d'un accueil de jour ou d'une solution d'accueil de jour et ou d'hébergement temporaire à proximité de leur domicile dans nos structures Casa Residencial Guipusqua dans le cadre d'aide du plan d'aide APA qui, qui s'agit là d'une prestation financière qui est versée par le département des Pyrénées-Atlantiques aux bénéficiaires, aux personnes âgées. On peut continuer. Voilà. Le bilan du partenariat est un bilan du, euh, très positif, puisqu'on euh, se rend compte qu'au fil du temps, les demandes ont augmenté en accueil de jour et en parallèle les entrées euh, dans notre structure en accueil de jour également, à savoir que euh, aussi, alors euh, le schéma euh, ne l'illustre pas euh, particulièrement euh, sur cette graphique, Mais à savoir qu'il y a certaines demandes qui n'ont pas forcément abouti, notamment par exemple en 2018, mais qui, a, qui ont abouti l'année suivante. Et ça a souvent été le cas parce qu'il y a eu quand même, euh, on va dire que la prise en charge est, a été plus lente euh, côté Iparaldé. Il y a aussi le facteur euh, donc de, de, de la gestion administrative. Et ensuite, en 2020, forcément, la pandémie qui est venue troubler un petit peu ces résultats, mais on, re, on remarque qu'en 2021, on a à nouveau euh, une demande qui progresse et euh, des admissions en conséquence aussi qui progressent. Alors, on ne le voit pas forcément, mais là, c'est vrai qu'actuellement, on a six ou sept situations en attente également, donc euh, qui vont certainement aboutir d'ici le mois prochain. Au niveau des hébergements qu'on peut proposer également, donc c'est la suivante, Au niveau des hébergements, là nous avons eu une forte demande, notamment en 2018-2019 également, qui s'explique par le fait euh, que nous avons entrepris une démarche de communication aussi auprès euh, des, des acteurs sociaux, des professionnels de santé, des citoyens. Et les personnes nous contactaient, venaient vers nous euh, pour nous demander donc, une possibilité de prise en charge pour des hébergements Seulement euh, à la différence de l'accueil de jour, jusqu'en 2020, les hébergements n'étaient pas pris en charge encore par le département euh, des Pyrénées-Atlantiques et donc les personnes qui étaient admises ou qui intégraient nos établissements le faisaient euh, en autofinancement de façon privée et les autres ne pouvaient pas forcément assumer le, le coût financier donc euh, des demandes qui n'ont pas pu aboutir finalement dans notre structure. En 2020, là aussi, des résultats, bon, finalement, qui se, qui se traduisent par la, par la pandémie. Et on remarque qu'en 2021, euh, des suites de l'élargissement de, de cette convention à la prise en charge depuis 2021 aux hébergements euh, temporaires également par le département, nous remarquons qu'en 2021, nous avons à nouveau des demandes qui, qui, qui, qui progressent et euh, des admissions aussi en parallèle. Alors là, on a pu voir un, un bilan euh, bien réel euh, suite à une convention qui a été signée. Donc là, on est vraiment dans du concret, puisqu'on a pu répondre à, une, à une, une demande vraiment existante, une nécessité euh, des citoyens. Mais c'est un partenariat qui nous a permis euh, aujourd'hui de développer un réseau d'échange. Et c'est ce qui est très intéressant également dans différents domaines, que ce soit au niveau de la communauté, associatif ou autre, mais également au niveau éducatif, alors comme Maya l'a bien dit. Évidemment avec le département des Pyrénées-Atlantiques, par rapport à cette convention que nous avons signée en 2015, mais également avec la municipalité d'Andaï, avec laquelle nous, nous travaillons en étroite collaboration, notamment euh, en participant et en étant partenaire de la semaine bleue qui est organisée au mois d'octobre, tous les ans à Andaye, qui permet euh, aussi bien donc, de financer certaines activités, mais de pouvoir aussi en faire bénéficier nos résidents de l'établissement et les usagers de l'accueil de jour à travers des actions et des événements qu'on peut organiser. Donc là, il y a un échange aussi qui se fait entre euh, les différents établissements des deux côtés, qui est très intéressant. On a développé également, avec la mairie, des projets intergénérationnels avec euh, un centre social. Alors là, il s'agit du centre social de Netsac, mais il y a d'autres centres de loisirs également, avec lesquels nous travaillons dans le domaine de l'intergénérationnel, transfrontalier là aussi par le biais d'activités qu'on peut proposer. Alors l'avantage c'est que ça permet aussi euh, d'avoir un autre regard, de porter un autre regard par les enfants par nos aînés, mais au-delà de stimuler également nos personnes âgées euh, lors des différentes rencontres avec avec les, les, les un collectif plus jeune. Le projet Grand Tâche et Grand Métier, euh, oui pardon euh, Grand Tâche Cap euh, Métier dont nous a parlé Maya qui me tient oui particulièrement à cœur qui a été piloté par la mairie d'Andaï, en partie également financé euh, par le département des Pyrénées-Atlantiques suite à un appel à projet auquel nous avons répondu et qui nous a été accordé, un appel à projet transfrontalier, également en partie euh, financé par, par la région euh, Aquitaine et par le groupe Cassel, qui nous a permis là aussi de, de réaliser un, un, un documentaire transfrontalier afin de promouvoir euh, les métiers d'aide à la personne euh, dépendante, un secteur euh, pas toujours très très attractif euh, et, et difficile euh, pour certaines euh, pour certains jeunes le projet Charia donc piloté là aussi par le centre euh, des Chari, institut formation la Salade Fondation et Deusto. une nouvelle initiative à laquelle nous avons adhéré récemment avec InSocial, qui une initiative euh, qui a été euh, développé par, par une, huit, huit, euh, huit acteurs pardon, différents des deux côtés de, de, de la frontière, euh, qui, euh, dans l'initiative, permet de mettre en relation des volontaires, des associations, afin de proposer des activités euh, aux personnes euh, bénéficiaires de nos établissements, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap, là, toujours euh, également, au bénéfice des personnes accompagnées, Mais au-delà, nous, nous avons des partenariats également. Nous coopérons avec euh, des organismes de formation, tels que des collèges, des lycées, euh, des instituts de formation ou autres, euh, en permettant à ces élèves euh, de ces organismes de formation de pouvoir bénéficier de stages dans nos structures en Ego Donc là aussi, ça permet un échange de bonnes pratiques, de pouvoir découvrir euh, des, des façons de travailler pas forcément alors, similaires, mais également différentes, euh, puisqu'il y a certaines techniques qui ne sont pas... Euh, qu'ils qui arrivent à adapter des deux côtés, mais qui ne sont pas forcément euh, étudiées de la même façon. Euh, un, un établissement Fintech qui se trouve à Clermont-Ferrand, en, en France, dans le cadre d'un programme Erasmus+, également, Et ensuite, pour finir, des différents forums auxquels nous participons, notamment le forum de l'emploi organisé par la municipalité d'Andaï, le forum Bel Avenir organisé à Bayonne, ou alors le forum des, des familles également, le salon des familles organisé sur Bayonne, qui vise là à informer les familles sur les différentes solutions d'accueil et de prise en charge des personnes, des personnes âgées. Donc on peut passer à la dernière diapositive qui euh, illustre bien, le, en définitive, le bilan est donc très positif puisque euh, nous avons, comme j'ai dit euh, précédemment, euh, répondu à une, à une demande en permettant des solutions d'accompagnement et soutien aux personnes âgées mais aussi à leurs familles qui se retrouvent parfois confrontées à des situations compliquées et pour lesquelles euh, ça leur permet d'avoir euh, du répit. Dans le cadre d'un accueil de jour et dans le cadre également d'un hébergement temporaire. Bien évidemment, la création de nouveaux réseaux d'échanges, le développement des, des initiatives au bénéfice des personnes accompagnées. On a parlé de l'apprentissage et des formations. Ça permet là aussi, à travers des échanges de bonnes de pratiques, de renforcer l'apprentissage. Et un point important qui nous semble important également, c'est que ça nous, ça nous permet de consolider aussi le bassin d'emploi que nous avons sur le territoire. Et, et je pense que c'est fondamental, là aussi, de travailler en collaboration pour, pour consolider le bassin d'emploi. Néanmoins, euh, je pense qu'il faut également avoir une réflexion sur, sur ce qu'on pourrait euh, continuer à améliorer, parce qu'il y a toujours de quoi faire. Euh, alors, évidemment, moi, je dirais qu'en partie, améliorer la prise en charge des bénéficiaires, notamment dits par puisque, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre d'un accueil de jour, le transport n'est pas, par exemple, pris en charge et est à la charge à 100% des familles. Donc ça, c'est quelque chose qui peut difficulter à un moment donné euh, la décision euh, pour entrer en établissement. Ensuite, la coordination du parcours de prise en charge du, du bénéficiaire. Euh, on a pu le voir également euh, dans des cas d'entrée de, en établissement euh, d'hébergement. Par exemple, tout ce qui est coordination euh, avec euh, le volet médical, euh, les traitements médicaux. Et enfin, euh, ce qui est important également, c'est de pouvoir unifier les mesures entre les différents territoires. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu a pu voir, notamment euh, ben, suite à la pandémie, puisque euh, les, les, les mesures entre les territoires étaient différentes, notamment euh, lors des admissions en établissement, avec des périodes de quarantaine de 14 jours chez nous et de 7 jours à euh, des tests, euh, la fréquence des tests qui était différente également. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même encore aujourd'hui de quoi faire. Si on est là aujourd'hui, d'ailleurs, euh, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a cette dynamique euh, transfrontalière euh, qui est très présente, une volonté de poursuivre euh, en ce sens et, et une démarche qu'il faut, qu faut maintenir et un travail en commun qui va nous faire euh, avancer euh, ensemble et, et grandir. Voilà, pour le bien de notre territoire. Mille Benedi. Merci beaucoup, Néléa. Euh Donc, il nous reste un petit quart d'heure de, de débat entre nous. Euh, alors, je, je propose à l'Assemblée qui nous suit sur Zoom euh, d'avancer quelques questions ou de poser euh, quelques questions. Euh, moi, euh, peut-être que pour commencer, euh, j'en aurai une peut-être pour euh, Javier. Par rapport au capital humain stratégique dont parlait euh, euh, Javier, notamment, euh, vous aviez parlé, euh, comme je sais qu'il parle très bien français, je continue en français parce que, hein, ça va ah, okay. euh, les, Mais oui, mais bon, vous répondez en espagnol. Hein, mais comme ça, pour le traducteur, je continue en français. Donc, les, vous parliez du capital humain stratégique. Euh, et que, euh, donc, il y avait effectivement le capital humain euh, infirmier euh, de, dont on avait eu grandement écho, et évidemment, pendant la pandémie. Et vous parliez d'un autre capital humain stratégique. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans cette idée-là Quel type de profil euh, professionnel euh, vous, à vous référer Oui. Ah, La, la discusión que teníamos en torno a este tema es que el capital humano estratégico no tiene que ver, eh, tiene que ver con el modelo que se desarrolla para el, nivel, el modelo de cuidado. Si el modelo de cuidado es mucho más ecosistémico, mucho más orientado a los cuidados o está muy orientado a la atención. Si está muy orientado a la atención sa sanitaria, eh, entonces el tipo de capital que necesitas es uno. Es uno ¿no? Más eh, enfermeras, más médicos, etcétera, ¿no? si orientas el modelo hacia, hacia un sistema de cuidados mucho más eh, en, un, en un continuo de cuidados en donde las residencias, centros de día, etcétera son un ecosistema y no son solamente eh, un centro de atención eh, entonces, bueno, ahí tienes un, un capital humano muy diferente, y ahí necesitas gerocultores, eh, trabajadores sociales muchos más eh, de los que existen en este momento eh, personas que funcionan eh, en lo que podemos llamar la I más D social del sistema, es decir, cómo activan la innovación en términos de mejorar la inclusión de las personas usuarias, es decir, los modelos de gestión. Eh, personas de gestión, eh, es importante la gestión de la innovación, digamos, y ahí hace falta un perfil que en este momento, por ejemplo, en el sistema no existe. ¿no? De la, de la, es decir, no solamente la gestión de la innovación tecnológica en los centros de día o en las propias residencias o en la atención a domicilio, hay experiencias, por supuesto, pero te hace falta no solamente la gestión tecnológica, sino también la gestión de la innovación social, es decir, cómo se incluyen los distintos tipos de actores. Bueno, yo vengo de la innovación social, por eso hablo de ese tema, ¿eh? pero quiero decir que, que el, depende del modelo, el capital estratégico no es abstracto, depende hacia dónde quieres orientar el sistema. Por supuesto, habrá que eh, no se puede eliminar a los médicos de la, de la ecuación, ni tampoco se puede eliminar a los que de la ecuación, eso es obvio. ¿no? El problema es el equilibrio. ¿Hacia dónde va el sistema en el equilibrio? Hoy, por lo menos, en la discusión que existe, hay cierto desequilibrio en el sistema desde el punto de vista del modelo actual. Lo que pasa es que el modelo actual, desde mi punto de vista, ya está, está no digo cuestionado, pero sí que hay ciertos elementos que han sido acelerados por la crisis a los que debemos dar respuesta. Y la respuesta más clara es: el modelo de cuidados debe, en algún sentido, eh, modificarse y cambiarse. Y es en esa discusión en la que yo creo que el capital depende, depende del modelo. La discusión es esa: ¿qué modelo queremos y hasta dónde vamos? ¿no? Muchas gracias, Javier. Me ahí: Kultura eta identitatea, espergintasunak, nabar bentzen dira, iparalde eta egualdeko enertean? Kasu atzutan, ya, nute, bai, markatu. ¿Zaraz egiten dut, edo nola? Bai, uste dut ez da. Itzulpenaren tzat galetzen dut, eh? <hazurra> <hazurra> ah, markatu. Ez no, da. Jantzisez, edo gaztelanaz. Ah, bost. Alors, alop, ya <hazurra> <hazurra> <gurra> ja, geletuna izuzkat. Alors oui, dans certains cas, oui, c'est vrai qu'il y a des, des différences au niveau culturel, au niveau des habitudes, notamment par exemple euh, au niveau de l'alimentation, des habitudes euh, Et oui, par exemple, le côté Iparaldé, on finit toujours un repas avec un bon fromage, je pense c'est quelque chose qui, qui n'est pas habituel à Negoalde Et ce genre de, de, de ouais, différence... On commence avec un morceau. Voilà, c'est ça. Euh, ou alors, le café pardon, en fin de repas, oui, il, il, il y a des différences auxquelles nous nous sommes adaptés, finalement, puisque euh, ce qu'on a fait, c'est que... Euh, On essaie euh, de nous adapter à ce que la personne souhaite réellement, mais aussi bien pour les usagers d'Egoaldé que d'Iparaldé. Euh, on fait une évaluation euh, initiale de, de la personne, de ses habitudes au quotidien dans son domicile, Alors, notamment pour l'accueil de jour, par exemple, qui, une personne qui vit toujours à domicile. Et on essaie de transposer euh, ses habitudes et son quotidien euh, dans l'établissement pour, voilà, euh, pour, pour permettre de maintenir ses repères aussi et ses habitudes. Entonces, sí, oui, existen des, des diferencias, pero que finalmente, on arrive a adapter y unificar. Yo sé tiene una pregunta. ¿Cómo? Si no la repito, o vienes aquí. Sí, sí, eh, yo quería eh, un poco sobre la anterior pregunta, eh, dos, dos preguntas, porque un poco sobre la anterior eh, yo preguntaría no solo sobre las diferencias culturales de los usuarios, sino sobre las diferencias culturales de las administraciones. O sea, ¿Hasta qué punto es diferente trabajar, eh, siendo uno de los pocos centros que tendrá un convenio, con un concierto con la Diputación de Guipúzcoa y también un convenio con, con el departamento? ¿Hasta qué punto los estilos, las exigencias, los requisitos que, que en una administración y otra imponen o, o la cultura, la cultura no de los usuarios, sino la cultura de las instituciones, ¿hasta qué punto es muy diferente en iparrade y en, y, en, y en Eualde? Y luego, eh, que es un poco la pregunta que me ha surgido después de escuchar, y luego eh, a Javier sí quería preguntarle en relación a la agencia de, de, de calidad, ¿Hasta qué punto lo que se haya podido avanzar en el diseño de esa agencia, eh, tiene, eh, la, la voluntad o la idea es que tenga que ver con elementos vinculantes, como, como la inspección, como la acreditación, como la homologación, o elementos más, más genéricos, como bueno, pues, que sea más de orientación, más de, de recomendaciones? ¿O esa agencia de calidad tiene, en, en la medida en que esté pensada, tiene una vocación de, de intervenir en aspectos duros de, de, de la gestión. Serían cuatro al mes, porque el plan de ayudas eh, va en función de, de los recursos económicos Entonces, eh, bueno, también y, y, y adjudican una, ciertos eh, días al, a, al mes. Y bueno, pues eh, esas personas usuarias que han iniciado eh, principalmente el servicio acudiendo uno o dos días por semana han ido ampliando ¿no? ese recurso. Eso sí que es algo que, que hemos visto, que se está generando, y hemos tenido también que trabajar con la Administración para poder eh, ampliar esos recursos. ¿no? Y ahí sí que, eh, porque también, como he dicho antes, eh, por ejemplo, las estancias temporales al inicio del, del convenio no estaban, eh, no, no, no entraban en el convenio, es decir, que no, que no te percibían ninguna prestación económica ¿no? los usuarios de Iparralde. ...y hemos tenido que, que trabajar con ellos. ¿Qué hacemos? Nos reunimos simplemente con los miembros de, del departamento y vamos exponiendo un poco las demandas que nos llegan a nosotros de los usuarios de Iparralde, en concreto, en cuanto al recurso de centro de día, que quieren ampliar eh, la frecuencia y eh, el recurso de estancias que nos han llegado muchas en el año 2018, 2018, 2019... Perdón, a raíz de, de toda la comunicación que se hizo previamente en administraciones, en, en asociaciones y demás. Y ahí sí que eh, reuniéndonos con ellos y, y argumentando ¿no? la necesidad, y ellos también realmente eh, se dieron cuenta de esas necesidades, pues hemos ido ampliando ¿no? y el convenio y el acuerdo y trabajando conjuntamente y, bueno, coordinadamente también con los servicios sociales de, de, del departamento, ¿no? del territorio. No sé si... Por eso, Mike? vale. Eh, a lo mejor, sí. sí, yendo a, a tu pregunta, eh, la idea no es crear una agencia de evaluación de la calidad, sino una agencia de evaluación de los cuidados. Esto implica a, a, a tener una visión, digamos, más del continuo de los cuidados, ¿no? que va del domicilio a, a la residencia, pero también que incluye la parte comunitaria del proceso. ¿no? Y el, el punto central es que, no, digamos, tiene una parte, la propuesta por lo menos tiene una parte de crear una agencia que sí sea propositiva en términos de pensar modelos estratégicos y modelos de, de innovación y capture eh, las cuestiones de innovación en el sistema, pero sobre todo eh, que incida en las políticas y esto significa que la agencia sí tiene un carácter vinculante, en particular con inspección y en particular eh, también con la normativa. Porque efectivamente, buena parte del trabajo de inspección tiene que ver con la normativa. Si la inspección lo que hace es inspeccionar lo que la normativa le exige que inspeccione. Por más que tengan voluntad de hacer otras cosas, digamos, eh, hay que cumplir la normativa. Con lo cual, ese es un punto importante: en qué medida se puede dinamizar la norma para dinamizar también la inspección. ¿no? Entonces, pero esto hay que producirlo, lo que yo llamaría eh, las políticas basadas en la evidencia: es decir, hay que producir experimentaciones, testeos que permitan ir diciendo cómo funciona el modelo, cómo avanza el modelo y por tanto si, si la propuesta sí que sea una agencia de evaluación de los cuidados vinculante en, en torno a las políticas. Esto, esto es, eso es claro, si no sino sería como una especie de buen ejercicio de mayor o menor sutileza académica, pero no mucho más. ¿no? ¿Yo puedo preguntar o no? Sí, ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí. Vale, una pregunta para ti, para María Jesús, para María Jesús una pregunta. Eh, a mí me pareció muy interesante es, eso, eso que comentabas, porque de hecho yo participo también en otro proyecto en, en Guipúzcoa, se llama Pasalla Relab, que tiene como modelo, hay eh, una estrategia un poco más, más compleja, pero que tiene como modelo... Eh, efectivamente, la gestión de casos en el centro del proceso que conecta el sector de salud con el sector de servicios de base para la gestión de casos complejos. En este caso, ¿no? eh, la, la, la cuestión que nos hemos estado discutiendo en ese, en ese entorno es cómo se evalúa esto: es decir, cómo sabes cómo haces el seguimiento, porque hay temas de tecnologías vinculadas a historia de vida o historia eh, sociosanitaria, digamos que ese es eso un gran tema que está en la, sobre la mesa, pero que es difícil porque hay temas de protección de datos, hay problemas de herramientas, hay problemas de voluntad política, en fin, muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cómo, cómo evaluáis ese, ese proceso de la gestión de casos y eso? ¿Tenéis herramientas o no? Y eso. Sí. Bueno, eh, estamos iniciando. Hemos dicho que, he dicho que, que en Tafalla el trabajo se, está empezando, se, hizo, se empezó a hacer... ...en el año 18, en 2018 y que ahora se va a extender pues, a las otras áreas. Eh, dentro de, de esa extensión, uno de los objetivos que pretende el Gobierno de Navarra... ...es generar ese, un plan de evaluabilidad para evaluar ese, el impacto ¿no? y evaluar los procesos... ...los procedimientos, las sistemáticas y las relaciones. Estamos en ello, estamos en construcción con respecto a lo demás... Ahora mismo, en este momento, en Tafalla, lo que estamos haciendo eh, estamos empleando distintas herramientas diagnósticas eh, en un modelo de comparación. Vamos a decir que eh, aplicamos unas herramientas de valoración diagnóstica en un momento determinado, en ese momento donde se genera esa necesidad de esas necesidades sociales y sanitarias y eh, al final de la intervención, al final de ese proceso de intervención en la gestión del caso y, y de la aplicación de los recursos que he dicho desde el, desde el área o, o, o, la, o la intervención desde la zona básica, digamos que se vuelven a utilizar esas mismas herramientas. Eh, que se han utilizado al, al principio en, la, claro, en el diagnóstico claro. y se hace esa comparación de la evolución. Son herramientas que ahora mismo eh, eh, a nivel social pues, es la escala básica. De, que valora los cuidados y valora distintas dimensiones de, de la parte social de la persona y de, de cómo se encuentra a nivel de vivienda, a nivel de cuidados, a nivel de autonomía, etc. Y, y también pues, a nivel sanitario pues otras escalas de patrones de cuidados de Mary Barton y de… bueno ¿no? de, Y lo que se hace es esa, esa comparación entre cómo ha ido evolucionando con, con ese diagnóstico previo, con un plan de acción… Aplicando o no unos recursos en, en función de lo que la persona eh, quiere y su familia, y cómo queda al final. Y, y, y al final, lo que estamos viendo en, en lo, una, unos resultados, unas evidencias de resultados que estamos teniendo en Tafalla, es que eh, más del 80% de los casos, que esto no lo he comentado antes, pero es muy interesante, más del 80% de los casos de las personas que estamos atendiendo eh, vuelven a su domicilio retornan o se quedan en su en su domicilio, que este es uno de nuestros Muy principales bien. objetivos y, y pretensiones, ¿no? que en su domicilio se hayan generado los cuidados necesarios y que además retornan al domicilio desde esos programas de trabajo conjunto en, en el pueblo y en el territorio de esos equipos de colaboración entre servicios sociales y, y centros de salud. No sé si te… Sí, sí, sí, ¿sí? Gracias a los Merci beaucoup Madame Gâteau également euh, qui est à distance, donc à Pau. Euh, voilà, je crois qu'on va clôturer cette euh, table ronde car euh, on arrive euh, effectivement à, la, à, donc à 11h45 euh, qu'on avait prévu pour clôturer la ronde, même s'il reste encore... Euh, Euh, une ou deux questions euh, dans le chat. Merci beaucoup euh, aux personnes qui, étaient, euh, donc, euh, qui ont participé euh, au travers du chat et au travers, euh, au travers de la, disons, euh, du Zoom, on va dire comme ça. Euh, maintenant, euh, il est vrai que la, les quatre interventions étaient très intéressantes et le point commun autour des quatre euh, interventions, quand même, c'est qu'on voit la force du travail en réseau et la force un peu, des compétences un petit peu collectives que puede hacer un poco de fil conductor en vos cuatro euh, intervenciones. Ahora, lo que je vais faire, voy a hacer es... Bueno, vamos a clausurar, clausurar un poco esta mesa y eh, vamos a invitar entonces, a, eh, a mi libia eh, del gobierno vasco a cerrar el, el seminario eh, de Eusko y Cascunza. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un, es un placer. Eh, se aprende muchísimo en estos encuentros y no tenemos siempre la oportunidad de poder compartir un, pues una mañana ¿no? con gente que, que estáis eh, a pie de proyectos, a pie de investigación. Y la verdad es que merece la pena muchas veces encontrar un hueco para, para sobre todo, aprender y a los que nos toca luego aplicar eso en las políticas pues tener la capacidad de adaptación de esas ideas que, bueno, pues en jornadas como la de hoy hemos podido escuchar a lo que, bueno, pues puede ser la normativa, lo que puede ser la planificación, eh, que de eso se trata, ¿no?, de, de aprender en, entre todos y, y avanzar. Esa tenuen no besela, milla a milla, esker, va mitzierak italdira, ba, conbiratza gaitik, eta eskerrek asko, va bueno, jardunaldi bizan dira, ni parte berrikarran bigarren hontan eh, hartu dut eta benetan ba ba esan berdet oso oso interesgarria izen dela. Euskadi zartze prozesuan murgiltuta dagoela ondo ki danok, gure populazioaren piramidea era bat eh, bah, buruz ba buruzbera jarri zaigu eta bueno bah, horrek eh, erronka batzuk eh, hartzen ditu berarekin, ez? Eh? soriones sorionekoa delako, ez? Eh? Geroz eta urte gehiago bizi gara, eta gainera bizi o onarekin bizi gara. Gero eta, bueno, va, urte e, saludable gehiago ditugu. Baina azpitik jaiotzetasari begiratzen baldi baldío, gu, va ba, bueno, va, ikusten dugu gero eta eh ume jaiotzen direla Euskadin eta horrek erronka bat planteatzen digu, ez? Ez da gaina gobernu baten e, egin beharra edo erakunde batena Baizik, gizarte osoarena da, eta erronka demografikoa hitz egiten ari naiz. Ezin da na, sarzaro ulertu, erronka horrei begiratu gabe. Esko jarraritzan, legal di honetan, herri elburu finkatu ditugu, ez? eta hori itatikan bi nahi ditut tonea ekarri. Bada, jaiotze tasa eguneko amarrea igotzea, eta bestea bizi itxaropena, laro eta bost urte eraino igotzea. Decía, eh, decía en Euskera que la comunidad autónoma vasca estamos inmersos en lo que llamamos mm, eh, reto demográfico, un reto que tiene que ver con el envejecimiento paulatino de nuestra población, sí, evidente, todos lo conocemos, pero que sobre todo tiene que ver también con las basa, bajas tasas de natalidad que se registran en los últimos años. Pero al margen de ese reto, que está ahí y es real y además un reto de país, en Euskadi afrontamos el envejecimiento de toda nuestra población. El hecho de que la población envejezca es un logro social y científico y, por tanto, un motivo para felicitarnos. Euskadi cuenta con una de las sociedades más longevas del mundo. La esperanza de vida de los hombres vascos está en, en 80,8 años y el de las mujeres, 86,6 según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2029 tendremos cerca de 600.000 personas que habrán superado los 65 años en Euskadi. Casi un tercio de la población tendrá más de 65 años. La revolución de la longevidad está aquí, supone vivir más años en mejores condiciones y tenemos que apostar por ello. En Euskadi y en el resto de regiones que nos rodean. Es una situación que abordamos las instituciones, pero que también de forma individual debe de abordarse, porque envejecer bien es una tarea para toda la vida que exige responsabilidad colectiva, pero también, como no personal. Ello implica que las instituciones actuemos y en, y en marcos como ese podamos compartir estrategias y políticas. En Euskadi apostamos por un impulso estratégico del envejecimiento activo y por la promoción de la autonomía personal la participación social y la vida plena de las personas mayores. También por garantizar la calidad asistencial y reforzar la atención en el domicilio y en el entorno próximo de las personas mayores. Y algo que también en estas jornadas se ha mencionado, por acompañar a las personas mayores en situación de soledad no deseada. Este envejecimiento de la población también nos va a generar oportunidades y Estamos seguros de ello y tenemos que trabajar en esas oportunidades. Las personas que hoy llegan a la edad del retiro profesional pertenecen a una generación en la que tuvieron ya la oportunidad de acceder a un nivel de formación mayor que el de sus predecesores. Siempre decimos ¿no? que tenemos la mejor eh, juventud, la, la juventud más preparada, pero también tenemos a, los, a las personas mayores más preparadas, personas mayores que se van incorporando a, a esa edad, eh, de jubilación y personas mayores que todavía pueden desde su formación, desde su experiencia desde su bagaje tienen y pueden eh, por el talento que tienen todavía para ofrecer a la sociedad tienen que aportar mucho solemos repetir que tenemos lo que decía, ¿no? la juventud más preparada, pero tener, los seniors también tenemos muy bien preparados y tenemos que, que escucharles y tenemos que ir de su mano siendo todo ello así también afrontamos la necesidad de que al final de la vida muchas personas mayores eh, requieren también una atención y requieren eh, unos cuidados que tenemos que, que, como decía Javier, bueno, pues tenemos que pensar en, en, en esos cuidados y tenemos que plantear un buen eh, sistema de cuidados. Este seminario transfronterizo organizado por ESCO y Cascuncha se ha centrado en el envejecimiento y también en la atención a la dependencia. Nuestro contexto pro provoca que en los cuidados sea un tema central. La necesidad y demanda de cuidado institucional aumenta continuamente. Esa es la realidad. En Euskadi tenemos claras dos premisas sobre este asunto. La primera sería que vivir en sociedad significa que cuando uno requiere ayuda la encuentra. Así que una verdadera sociedad lo es cuando da amparo a quien más lo necesita. Y otra premisa sería que somos las personas quienes cuidamos a las personas. Somos las personas quienes cuidamos y somos cuidadas. Pero también conformamos sociedades e instituciones responsables de organizar los cuidados. Las instituciones públicas consolidamos derechos y desplegamos sistemas de cuidados sociales, sanitarios o educativos orientados al bien común. Y en el Gobierno vasco estamos inmersos en una reflexión sobre el reparto de los cuidados, sobre la organización de los cuidados y abogamos por un modelo de democratización de los cuidados que incluya las denominadas, que nosotros llamamos las cuatro R's, reconocer, reducir y redistribuir los cuidados y representar las necesidades de las personas cuidadoras en situación de mayor dificultad. En Euskadi queremos impulsar un modelo propio, un modelo que preserve la contribución a los cuidados desde los cuatro sectores de la sociedad, porque todos ellos son necesarios. Necesitamos de las familias y de las comunidades, y también necesitamos de las organizaciones de iniciativa e intervención social, también de las empresas y, como no, del sector público. Nuestra, nuestra política en materia de cuidados es y quiere ser una política centrada en el cuidado social, es decir, en los apoyos de carácter principalmente relacional que las personas precisan para la integración social con autonomía a lo largo de su ciclo vital. Una política amplia, unida al ámbito competencial del departamento, porque, bueno, algunos lo conoceréis, igual otros no tanto, pero nuestro departamento, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, bueno, pues abarca lo que es desde el cuidado de niños y niñas y adolescentes, a lo que puede ser el, el, el cuidado de las personas mayores. ¿no? Y también integra la perspectiva de género, de origen y, en general, todos los principios de equidad y diversidad. También una, tiene que ser una política transversal e interconectada con otros agentes y con otros departamentos del Gobierno vasco en el marco de una política integral de cuidados. También trabajamos, y esto también lo quiero remarcar de manera estrecha, con el resto de instituciones, eh, con la Diputación Foral de Guipúzcoa tenemos proyectos comunes y vamos de, de la mano en, con ellos en, en muchos proyectos, también con el resto de diputaciones y también con, con ayuntamientos y creemos que es la manera de hacer las cosas, ¿no? Eh, con Navarra tenemos mm, buena relación y tenemos mm, bueno compartimos información en muchos casos y, y debemos de seguir. Y luego pues, tenemos proyectos como un polo transfronterizo que, que, que quisiéramos impulsar con el resto de instituciones para poder bueno, pues, también relacionarnos y acercarnos a la parte de allá. Y esta política de cuidados, como decía, tiene que ser transversal. También una política de inversión social y conectada con el reto demográfico. En definitiva, queremos generar una política integral de cuidados, ya que los cuidados constituyen un eje crítico para el desarrollo social y económico del país. Y es un asunto público, es un asunto de agenda pública, como se ha comentado en esta jornada. Este es un asunto crucial, así que seguro, seguro que volveremos a reunirnos entre diferentes en muchas más ocasiones para abordarlo para diseñar una buena política de cuidados que, que, bueno, que es muy, muy necesaria. Lo he dicho en euskera y lo vuelvo a repetir. Gracias a Eusko y cascuncha por organizar este encuentro, por incidir en los temas de la sociedad, en los temas que son importantes en la sociedad y poder bueno, pues generar estos espacios de compartir y de aprender. Y gracias, como no, a todas las personas que, bueno, pues que habéis abordado desde las diferentes realidades eh, el tema de la dependencia, el tema de los cuidados, y que bueno, pues que nos habéis hecho al resto que hemos estado que hemos tenido la suerte de escucharos, pues bueno, pues nos habéis hecho aprender y, y, y esperemos que bueno pues poder llevar eh, cada uno desde su responsabilidad a la práctica todo esto que hoy aquí se, se ha hablado. Millas yes, hoy.